La verdad que es un gran honor acompañarlo hoy a Juanchi, 24 de diciembre, previo a la Navidad. Estuvimos junto con mucha gente que tiene emprendimientos productivos, que está en comedores comunitarios, que colabora y que ayuda. Ha sido un año duro para mucha gente. Juanchi labura mucho, le pone mucha garra y mucho esfuerzo al municipio de Urlinga Y nosotros creemos que acá hay que reconstruir la Argentina con tres cosas básicas. Primero, todos tienen que comer, vamos a arrancar con la tarjeta de alimentos en el Plan Argentina contra el Hambre, para las madres que tienen chicos menores de 6 años, para las mamás a partir del tercer mes de embarazo, y para las personas con discapacidad que tienen asignación universal, una tarjeta que no permite extraer dinero del cajero, sino comprar alimentos, los alimentos que fueran, excepto bebidas alcohólicas. Vamos a fortalecer eso, y también vimos muchos emprendedores que necesitan máquinas y herramientas para trabajar. La verdad que lo que hace Juanchi es fabuloso lo que tiene que hacer el Estado Nacional. A mí, circunstancialmente, que me toca ser ministro, es colaborar, y ayudar con lo que hace el municipio. El presidente Fernández cambió las prioridades claramente en, en la República Argentina ¿no? y junto al ministro Daniel Arroyo eh, entienden y, y se pusieron y nos pusimos a trabajar en que los argentinos que no comen puedan comer y que aquellos argentinos que desde la economía social enfrentaron la crisis tengan herramientas y, y tengan crédito fuera del sistema bancario para, bueno, para poder seguir ...desarrollándose y generando empleo, ¿no? Esta es la Argentina que se viene de, de mucho trabajo, de mucho compromiso... ...de, de comprender todos los días que, que nuestros chicos tienen que comer bien... ...calidad alimentaria, nutricional que esa es una tarea también del municipio, que es importante que nos comprometamos todos los intendentes de la República Argentina en este programa tan importante que en donde dos millones de mamás van a tener una tarjeta alimentaria que va a permitir que los chicos coman y coman bien, ¿no? Y que se mueva la rueda de la economía local y que, que la Argentina empiece a dar señales muy concretas, ¿no? Estas son las prioridades, este es el trabajo del, del gobierno del presidente Fernández y agradecemos mucho, ¿no? Que vísperas de, de Nochebuena... Y en esta Navidad que se viene, con mucha esperanza, esté nuestro Ministro de Desarrollo Social, Daniel Orroyo, acompañándonos en Urlinga.